La pandemia está actuando como una lupa que amplía la pobreza existente, a pesar de que la mayoría de los gobiernos han adoptado diversas medidas de apoyo. La pérdida de empleos precarios ha supuesto la caída de los ingresos de muchos hogares. Se han congelado las redes de apoyo tradicionales y cesado la prestación de muchos servicios, lo cual ha recargado el trabajo de cuidados a cargo de las mujeres. En muchos países los sistemas sanitarios, privatizados o debilitados por los recortes de la década pasada, se vieron desbordados y todavía hoy no pueden atender correctamente a las personas contagiadas. Están quedando expuestas la inseguridad alimentaria de muchas familias que sobrevivían al límite, con largas colas para recibir paquetes de alimentos, así como las malas condiciones de las viviendas a las que pueden acceder las familias con menores recursos. ...unas viviendas en las que es difícil realizar la vida cotidiana adaptada... ...porque no hay conexión digital que permita el teletrabajo o la teleeducación... ...o no se pueden aislar las personas enfermas. ¿Es esto inevitable? No, no lo es. Contamos con el Tratado de Lisboa que dice que la Unión Europea... ...tiene como misión asegurar mediante una acción común el progreso económico y social de sus respectivos estados, eliminando las barreras que dividen Europa, fijando, como fin esencial de sus esfuerzos, la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos. Contamos también con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene principios importantes como el 14, que indica que todas las personas debemos tener ingresos mínimos que nos permitan una vida digna. O el principio 19, que señala que deben proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad. Además, mediante la Estrategia Europa 2020, nos habíamos comprometido a una meta común, reducir el número total de personas en riesgo de pobreza y exclusión en 20 millones. ...aunque no lo hicimos. ¿Por qué no avanzamos en la Europa social? Una parte de los Estados miembros reclaman para sí las competencias sociales... ...y no quieren que la Unión Europea... ...tenga un nivel de intervención más amplio en este ámbito. Se resisten a que se coordinen las políticas sociales... ...como se hace, sin ningún tipo de problemas... ...en el área económica o financiera. Sin embargo... La pobreza se ha vuelto crónica y persistente, se ha extendido generando conflictos sociales que traspasan fronteras y que seguirán creciendo si no se actúa ya de manera decidida. Para poder combatirla necesitamos una Europa social y verde, fortalecida, en la que los fondos europeos se inviertan en una transición económica, ecológica y digital sin dejar a nadie atrás con directivas europeas comunes para garantizar la inclusión social, igualdad de género, la no discriminación, a fin de reducir al máximo las grandes desigualdades que hoy existen. Una Europa movilizada contra la pobreza en la que ésta se convierte en un dato del pasado y deje de ser una condena para 100 millones de personas.